Sombra no me dejes sola Como no un par un de pasión Y en el brillo de sus ojos se esconde El sol se funda el sol Los anteojos que dejé sobre un cuaderno con su rostro iluminando el cuarto a la I'm gonna